Las mejores películas de 2021 En puesto número 95 tenemos a Venom 2 que se estrenó el 15 de octubre de 2021 El simbionte ha vuelto más desatado pero no mejor desde luego no lo podemos contar como una de las mejores películas del cine pero los que buscan entretenerse rápidamente y sin complejas historias se podrán hacerlo el número 94 tenemos a Halloween Kills, ofrece muchos cadáveres de acción y un mensaje sobre la historia de las masas, pero ninguno de estos dos aspectos está bien plasmado en la película. el número 93 tenemos a Ejército de los Muertos. La historia es de un grupo de sobrevivientes que se intentan infiltrar en la ciudad de Las Vegas para robar el botín de un banco antes de que el gobierno lance una bomba nuclear para acabar con la amenaza de los muertos vivientes. En el número 92 tenemos a Cherry, los hermanos rusos creadores de una de las películas más aclamadas de Marvel, volvieron a reunirse con Tom Holland en esta película. Basada en la historia real de Nico Walker, cuenta la historia de un joven que lidia de los trastornos después de haber venido a la guerra de Irak. Tom Holland aleja su papel de niño adolescente y explora nuevos territorios. Aunque la película muestra una desesperada voluntad de encajar en el cine en serio, se acaba siendo una mezcla de ideas poco originales. En el número 91 tenemos Nike Ace se centra en la historia del origen de Snake Ace, el ninja silencioso que siempre está vestido negro y del que no se conoce su rostro, como intenta convertirse en miembro del clan K. Por desgracia la película no da todo lo que promete, la acción queda desbalanzada y no consigue exprimir todo su potencial. Número 90 tenemos a Confinados, de entre las películas de confinamiento que han surgido en 2020 y 2021, esta es posiblemente la más acertada, Nos cuenta la historia sobre una pareja que está al de un ataque de nervios, su relación está rota, y les parece una oportunidad de robar un diamante de 3 millones de dólares y el resultado en pantalla no es muy bueno como un relato nostálgico de los días de pandemia En el número 89 tenemos a Mortal Kombat el resultado es una aventura de acción no apta para personas sensibles pero que da todo el entretenimiento y violencia que los fans estaban esperando esta adaptación ha tardado en llegar pero ha valido la pena En el número 88 tenemos a Capón Vuelve el ataque con un proyecto completamente diferente al que da vida a un completo enloquecido Tom Hardy. La película nos sitúa en algún momento de la vida del famoso, justo después de haber pasado una década en prisión y cuando empieza a sufrir demencia. El pasado vuelve para atomentarlo y Trump nos demuestra con una visceralidad que a veces funciona y otras veces no. Número 87 tenemos a Respect. Carreta Frankie cantaba en el coro de la iglesia de su padre cuando era una niña. Con el paso de los años, la artista creció hasta convertirse en una superestrella y leyenda musical internacional. Por desgracia, la historia de la vida de la legendaria cantante se queda muy corta en la película, que carece de cierta alma y personalidad. En el número 86 tenemos a Alerta Roja, de John Hartley, y la gente de Interpol. No tendrá otro remedio que hace con la gran de arte más célebre de todos los tiempos hablan Wood para capturar a la ladrona de arte más buscada Sarah Black. Las tres super de Hollywood exhiben todo su carisma en esta película de robos con pocas ideas originales pero suficiente diversión. En el número 85 tenemos a Malcolm Mimero, y Mary. Los actores interpretan a una pareja que ya casi la mitad de la noche y tiene una fuerte discusión que dura horas. En ella habla de su oficio de director, de las tradiciones de ella, de los reproches jamás verbalizados y de sus demonios personales y conjuntos rodada en blanco y negro en una sola locación. En el número 84 tenemos a Icaralot, después de haberse aprovechado de decenas de jubilados como tutora legal, sin embargo mientras intentan llevar a cabo su plan, Marla y Fran descubren que la señora Patterson no es lo que creían, sino que sus actos han entorpecido la labor de un importante criminal. En el número 83 tenemos a Freeway, Ryan Reynolds interpreta a un trabajador de un banco que descubre que en realidad está dentro de un videojuego. Inteligencia artificial se ha desarrollado desde este mundo virtual, que en el mundo desde que lucharán para recuperar lo que es suyo, dirigida por Shaun Levy, esta película ofrece lo que promete, acción, comedia, algo de romance, pero nada más. El número 82, de la pintura de la nuestra documental adoroso sobre continúa las más fascinantes del año. La pintura nacionalista, checa Valvora Insilkova establece una relación con un hombre que participó en el robo de sus obras. Al que decide dedicarle una canción y él acepta, el retraso sobre la amistad y la conexión entre dos personas que no parecían estar destinadas a relacionarse. Por otro el expediente Warren obligó por el demonio. La tercera aventura en una gran pantalla del matrimonio de Warren se notó la falta de su director original. Sigue ofreciendo lo que el público espera de ellos, pero ha faltado algo en esta tercera entrega de la saga. Que se ramifica en diversos spin-offs aquí de Lorraine deberán afrontar un nuevo... caso en el que un hombre es acusado de asesinato tras haber sido poseído por un demonio. En el mismo rechazo que vamos a sus congas, años que tenía que ser de los enfrentamientos más épicos de la historia del cine entre dos de los monstruos más icónicos, se enfrenta en una batalla épica con un éxito en caquillo que va revitalizando un Monsterverse, y ya estaba agonizando. Resulta es una película entretenida de acción y caos, uno de los puntos malos de la película es que le dedica mucho tiempo a los humanos en historias que salen sobrando. En el número 79 tenemos a Cruella. Disney sigue explorando las vidas de sus villanos más icónicos. Cruella empezó siendo una huérfana en las calles de Londres y feroz aspirando a diseñadora de moda de los años 70, protagonizando una brillante Emma Stone que consigue vender una propuesta complicada. En el número 78 tenemos la reminiscencia, la compra en los llenos, Estados Unidos distópicos, donde Miami está sumergida, donde los ricos pueden comprar la tierra seca, los pobres viven rodeados de agua, y donde un investigador privado tiene la habilidad de ayudar a sus clientes a recuperar sus recuerdos perdidos, quizá el problema de la película sea no conseguir nada 100% original en su historia. En el número 77 tenemos a un de Mitchell, esta cinta protagonizada por heroínas, y la película tiene una dosis de acción y estilo, aunque no llega a ofrecer nada más emocionante que su increíble elenco. La hija abandonada de una asesina profesional, ha seguido los pasos de su madre, y ahora se ha convertido en la persona más letal de la ciudad, pero cuando una misión se detuerza, y el peligro llega, necesitará toda la ayuda posible. En 76 tenemos a maligno, James Wan apostó por esta nueva película que dividió la crítica, entre los que alaban su espíritu y los que no ven más allá de un cuarto festival. La historia sigue a Madison, una mujer paralizada por visiones de asesinatos espeluznantes que como descubrirá corresponden a crímenes reales. En el 75 tenemos a una noche en Miami basada en la obra de teatro de Kim Powers y dirigida por la actriz Regina King. Esta película nos lleva a la reunión de grandes íconos y ellos se encierran en una habitación en un motel en 1964 para discutir sobre las diferentes formas en las que cada uno puede luchar contra los derechos de la comunidad afroamericana el resultado es muy discursivo y fascinante En el 74 tenemos a Supernova en esta película conocemos a una pareja que tras décadas de estar juntos deben enfrentarse a la enfermedad neurodegenerativa de uno de ellos el director Harry McQueen deja sabiamente el peso del filme a las interpretaciones de sus protagonistas y el resultado es bueno. En el número 73 está Nuevo Orden. Esta película del mexicano Michel Franco es una distopía brutal y violenta sobre una rebelión en contra de las clases privilegiadas. Todo sucede en una boda de una familia rica que de pronto se va a sentar por los disturbios de las clases pobres. Es una película provocadora, cruda y difícil de ver. Así de cerca estamos de la realidad del mundo. En el número 72 está la excavación de esta película está basada en la novela de John Preston, Cuenta la historia real de la excavación de Zoronju en 1939, donde se encontraban cientos de objetos de la edad anglosajona, que fue clave para el entendimiento del pasado del Reino Unido. que se tesoros mientras que lidian con problemas personales y la sombra de la Segunda Guerra Mundial. Esta película está llena de clasismo e imágenes impresionantes. El número 71 está bajo cero. La historia sigue a un furgón policial blindado que está asaltado durante un traslado de presos por un misterioso hombre armado. Tirados en mitad de la carretera y con tensión escalando entre los presos y el policía, la película se convierte en una lucha por la supervivencia llena de sorpresas y giros inesperados. En el número 70 está Viuda Negra, la aventura en solitario de Viuda Negra a la superheroína depretada por Scarlett Johansson dentro del UCM. La película es una gran aventura que se habla despedida para una gran heroína y que actúa como puente para presentarnos a personajes que tendrán importancia en la franquicia futura de Marvel. No es la mejor película, pero sus escenas de acción son más que memorables. son dos criminales historia centrada en la juventud del gángster de Nueva Jersey llamado Tony Soprano. La tensión comienza a aumentar entre los afroamericanos y los italoamericanos en New York en 1967, pero falla al intentar aportar algo nuevo a algún modo la mitología de la franquicia. El número está en lugar Tranquilo 2. Después de gran éxito de la primera parte, su director decidió sacar esta segunda parte. Emily Brunt lidera un grupo de acción para el recién llegado Cillian Murphy que silenciosamente tienen que sobrevivir a esta presencia de unos monstruos ciegos, pero muy letales. El número 67 de Amor y Monstruos, el héroe inesperado, los villanos sobrenaturales, la misión de vida o muerte, construyen su propio camino en una historia que combina lo mejor de sus referentes, y un camino propio. En conjunto es una película increíblemente entretenida que funciona a cada paso entre los monstruos gigantes en una tierra distópica. El número 66 está Mia muy. el filme muestra el proceso de duelo entre dos hermanos tras la pérdida de su madre, pues su retiro se va alterado por la llegada del novio a la protagonista, cuya presencia era alimentando la atención hasta llegar un momento trágico, así la película va cambiando al mismo ritmo que las emociones de sus personajes. El número 65 lo olvido que seremos, un destacado médico y activista por los derechos humanos en Medellín polarizado y violentado en los años 70. La historia sigue su vida profesional, pero sobre todo personal junto a sus hijos. La película es un retrato histórico y familiar, un ejercicio de sensibilidad, ternura y elogio hacia su familia como algo único. En el número 64, cuestión de sangre. El estadounidense de Bill viaja a Francia para sacar de la cárcel a su hija, condenada ahí por el presunto asesinato de su novia, pero quizás falla a intentar abordar demasiado entre el drama judicial y las dramas románticas aunque la película se alarga más de lo que debería El número 63, CRIMACHO la historia está ambientada en Texas de 1978 sigue a una ex estrella de Rodeo que acepta el encargo de traer a un hijo de un antiguo jefe de vuelta a casa desde México y es una aventura llena de profundidad emocional que vale la pena ver En El número 62, FRAGMENTOS DE UNA MUJER Vanessa Kirby, da vida a una mujer al borde del colapso, primero por una extensa escena de parto que da comienzo a la película, después por las trágicas consecuencias de ese momento. En conclusión es una película sobre cómo superar el duelo, sobre la necesidad de buscar justicia sobre ahí, una tragedia y desesperanza de una relación que no hay lazo que los una. En 61 está Miss Marx, Eleanor es la hija menor de Karl Marx, y es una de las principales mujeres en vincular los temas del feminismo y el socialismo y luchar por los derechos de los trabajadores. A Ramón la y la vemos exhibiendo una personalidad brillante, apasionada, libre y feminista, pero también su tóxica relación con el presumido Edward Abelink, que se pone de revés todo lo que Leonor se defiende en su vida pública. En el número 60, John Wool Cruise, película basada en un parque temático de Disney, una película para entretenimiento familiar donde un pequeño barco fluvial lleva a un grupo de viajeros a través de una jungla llena de animales y reptiles, pero con un entretenimiento paranormal En el 59 Mediterráneo hay un relato tan heroico como trágico en esta película la que conocemos la historia de Oscar Camps que lo dejó todo para viajar a Lesbos y ayudar a las personas que estaban muriendo en el mar, su valentía fue el origen de la ONG Open Arms que ha amado miles de días en el Mediterráneo y la película es inspiradora y emotiva. El número 58, Shang-Chi, la leyenda de los 10 anillos, su primer superhéroe asiático. El maestro de artes marciales Shang-Chi se enfrenta al pasado que cree haber dejado atrás cuando se ve envuelto en una red de la misteriosa organización de los 10 anillos. El número 57, está sin tiempo para morir. El legendario espía James Bond ha dejado el servicio activo, su paz dura poco ya que su viejo amigo Félix, de la CIA, aparece pidiendo ayuda, lo que lleva a James Bond al rastreo de un peligroso villano armado con tecnología peligrosa. La película impone con sus secuencias de acción, algo absurdo en algunas partes de su historia, pero al final es un gran homenaje a la gente 007. El número 56 de Mauritania, capturado por el gobierno de los Estados Unidos, Sobrevive en una prisión de Guantánamo donde ya más de una década sin cargos y sin juicio, tras perder la esperanza, el de ahí encuentra aliados en la abogada de defensora Nancy Hollander y su asociada Terry Duncan. Juntos se enfrentan a innumerables obstáculos en una búsqueda desesperada de justicia. El número 55 Eternals hasta se le conoce como la película más diferente y arriesgada del UCM. Los Eternos son una raza de seres inmortales con poderes sobrehumanos que han vivido en la tierra en secreto durante miles de años. Aunque nunca han intervenido, ahora hay una amenaza para la humanidad. El número 54, jinetes de la justicia. El militar Marcus D. regresa a casa de su hija adolescente, Matilde, cuando su esposa muere en un accidente de tren. Experto en matemáticas y también pasajeros de tren siniestrado, está convencido de que alguien está detrás de todo esto, finalmente se acaba convirtiendo en un filme de acción con algo de sentido del humor. El número 53 El Sustituto La película nos lleva a 1982, donde un joven policía llega a un pueblo costero con la esperanza de curar a su hija, y de paso ganar algo de tranquilidad, pero ahí se ve envuelto en la investigación de un misterioso asesinato del inspector que iba a sustituir, es una buena película que muestra la España de los años 80. En el número 52, Lam, María e Inkbar viven aislados en un rebaño de corderos en una isla de Islandia, cuando descubren un misterioso bebé recién nacido que deciden quedárselo y criarlo como su propio hijo. Esta nueva perspectiva trae mucha felicidad a la pareja, pero la naturaleza les tiene reservada una última sorpresa. En el número 51, Nadie. Un hombre corriente deja que le roben en su casa sin poner ninguna resistencia. Su esposa y su hijo empiezan a tratarlo con frialdad, decepcionados por su cobardía, por lo que Hutch cambia su personalidad y abrace el riesgo y la violencia. Número 50, el amor en su lugar. La historia nos lleva a 1942, un momento en el que Tercer Reich está correlando en las comunidades judías y trasladándolos a campos de concentración. En un pequeño teatro de barrio, una compañía de actores intenta sacar adelante una obra. El número 49 de las Leyes de la Frontera, la película en del verano de 1978, donde vemos una historia que rinde homenaje a las mejores películas del cine kinky. La historia sigue a Nacho, un estudiante introvertido y algo inadaptado, cuya vida da un giro inesperado cuando conoce a Zarco, que le mete en una banda de delincuentes. ahí aprenderá sobre la vida y el temor a través de numerosas aventuras que nos ofrecen un retrato de una época. En el número 48, Candyman. Casi 30 años después de la primera película, reinventan el leal personaje con un mensaje central en el racismo, la gentrificación y el abuso policial. Todo esto forma la leyenda del Candyman, una especie de fantasma vengativo que, si dices cinco veces su nombre en el espejo, aparecerá para matarte. En el número 47, Raya y el último dragón. Raya tiene que descubrir la forma de unir al mundo de Kumandra cuyos diferentes territorios vienen enfrentados y divididos por su diferencia, mezclado acción, comedia y moralejas que se reflejan directamente en nuestro presente. Es una buena película en todas sus áreas y también como un homenaje a los países del sur de Asia. El número 46 Espíritu Sagrado. La historia sigue a los miembros de una asociación ufológica que se reúnen semanalmente para intercambiar información sobre mensajes extraterrestres y abducciones pero la muerte inesperada de su líder da a la luz con algunos planes secretos. El número 45, del escuadrón suicida, con de salir de una prisión infernal, los villanos más peligrosos del mundo aceptan una peligrosa misión del gobierno para viajar a una isla remota enemiga de Estados Unidos y repleta de soldados para destruir laboratorios de alta tecnología. El número 44, Relic. Es una historia de lazos familiares y un retrato desgarrador de una enfermedad que atraviesa tres generaciones. Tres mujeres que se encuentran encerradas en una casa donde empiezan a suceder cosas extrañas. En el número 43, y movimientos bruscos. En 1954 en Detroit unos delincuentes con poca experiencia son contratados para robar un documento. Cuando su atraco sale mal, van en busca de quién los contrató y con qué propósito. En el número 42, Karen, una mujer racista tiene como misión personal desplazar a la nueva familia de color que acaba de mudarse a la casa de al lado. En el número 41, Dune. Dune nos cuenta la historia de Paul Strice, un joven brillante que ha nacido con un destino mucho más grande que él mismo, y deberá viajar al planeta más peligroso del universo para asegurar el futuro de su familia y de su gente. Mientras fuerzas malvadas se enfrentan por uno de los recursos más pesados del planeta. Sólo aquellas que conquisten su propio miedo podrán sobrevivir. En el número 40 de la Crónica Francesa, ambientada en la redacción del periódico americano en una ciudad francesa del siglo XX, la película da vida a una colección de historias sobre estudiantes, rebeldes y pintores encarcelados, visualmente espectacular y narrativamente algo confusa en esta gran película. El número 39, El vientre del mar. La crisis migratoria del mar Mediterráneo ha sido objeto de muchos retratos del cine, como esta película. La frase de la marina francesa embarca en las costas de Senegal. Como los botes disponibles para la evacuación no son suficientes para acoger a todos sus tripulantes, se construye una precaria embarcación en la que obligan a subir a 147 hombres. El plan previsto es que los hombres remolquen la balsa hasta la orilla, pero el pánico y la confusión se apoderan de todos y cortan las aguas del remolque abandonando la balsa a su suerte con decenas de hombres. Número 38 La noche de los reyes La historia de un hombre enviado a una prisión de Costa de Marfil en la que tiene la particularidad de estar por sus propios presos y cuyas tradiciones lo obligarán a contar una historia para salvar su vida con un resultado de una referencia a las culturas africanas y una crítica al colonialismo. Número 37 En el barrio una película que rinde homenaje a la comunidad latina del barrio neoyorquino de Washington Heights, en el que el dueño de una tienda tiene sentimientos encontrados acerca de cerrar su tienda y retirarse a la República Dominicana después de heredar la fortuna de su abuela. Número 36 es Wallow. Cuenta la historia de una joven ama de casa que pasa los días sola haciendo tareas, que cuando descubre que está embarazada, empieza a sentir que pierde el control de su vida, empieza a tragarse en pequeños objetos lo que empieza como una manera de hacer algo inesperado, se acaba convirtiendo en toda una rebelión de la protagonista, contra su rol de madre y esposa. El número 35 Encanto En lo más alto de las montañas de Colombia, hay un lugar encantado llamado Encanto. En una casa mágica vive la extraordinaria familia Madrigal, donde todos tienen habilidades fantásticas, una preciosa aventura sobre la familia y la aceptación de la diferencia tres Judas y el Mesías Negro, ganador de los premios Óscar a Mejor Actor de Reparto y Mejor Canción Original en los Óscares 2021, un delincuente de poca experiencia reclutado por el FBI para infiltrarse en las panteras negras a cambio de hacer desaparecer su historial delictivo. Su objetivo en realidad es esperar al líder activista Frank Hampton y así pieza todo un retrato que no solo de la lucha de la misión encubierta, sino también en la época de la lucha contra el racismo en Estados Unidos. Número 32. Destello Bravio. Las mujeres de una pequeña localidad rural suspendidas en el tiempo, azotadas por la despoblación, viven una empatía de su día donde nada extraordinario ocurre y un profundo deseo de las experiencias liberadoras. Número 31. Noticias del mundo. Tras cinco años de guerra civil en Estados Unidos, un veterano de guerra interpretado por Tom Hans viaja narrando sucesos de ciudad en ciudad, relata noticias de presidentes, luchas gloriosas. Catástrofes y aventuras de cualquier lugar del mundo. Un día en Texas, Kid conoce a una niña que fue secuestrada y educada por la tribu Kiowa. Número 30, viejos. Más parisíacas vacaciones se convierten en una pesadilla cuando una familia visita una playa donde, por alguna razón, envejecen rápidamente, reduciendo su tiempo de vida a tan solo un día. El número 29 del Buen Patrón. La historia sigue al propietario de una empresa que fabrica balances industriales. Espera la inminente visita de la comisión que decidirá su destino. Sin embargo, todo parece conspirar con él. Trabajando contra el reloj, intenta resolver los problemas de sus empleados, cruzando para ello todas las líneas inimaginables. El número 28 de Spencer. Kristen Stewart es una de las mejores actrices para hallarse los Oscars en 2022 como Mejor Actriz. La protagonista se convierte en la princesa Diana de Gales. La película no intenta resumir nada nuevo al personaje, sino también tratarla en uno de los momentos más complicados de su vida, cuando Diana decide que su matrimonio con el príncipe Carlos no funciona y debe desviarse al camino marcado. En el número 27, tic tic Boom, aunque desde luego el foco de atención de esta película es Andrew Garfield, la historia sigue John que es un aspirante a compositor de obras teatrales a punto de cumplir sus 30 años, se siente abrumado por la ansiedad preguntándose si su sueño vale la pena. En el número 26, el último duelo. Aunque esta película haya pasado desapercibida, podemos conocer la historia entre dos amigos que se convierten en rivales, cuando la mujer de Carrouge es acosada por Le Gris, algo que él niega, ella no se queda callada y lo acusa lo que causa el duelo a muerte entre los dos amigos para determinar el destino de los tres. El número 25, Familia Mitchell versus Las Máquinas. Un viaje por carretera de la familia Mitchell que va acompañando a sus hijos por su primer día en la universidad se ve interrumpido por la insurrección tecnológica que amenaza a la humanidad con el humor lleno de referencias a películas como Lego o Lluvia de hamburguesas. Es una película familiar muy entretenida. El número 24, Noche de Fuego. Una de las grandes películas del festival de San Sebastián 2021 y seleccionada por México para representar al país en los Oscars 2022. La historia trata de una pequeña niña que desaparece sin dejararse en un pequeño pueblo de la montaña. Tres amigas crecen juntas, habitan las casas de los que han huido y juegan a ser mujeres cuando nadie las ve. Pero los ecos oscuros de la violencia que acechan se convierten en una amenaza inevitable. Número 23 ¿Quién lo impide? Este filme aspira a mostrar la percepción que tenemos sobre la juventud, los adolescentes se muestran como pocas veces los vemos, para mostrar lo mejor de sí mismos y devolvernos la confianza en el futuro, con una mezcla de documental, ficción, registro testimonial y los protagonistas de este filme. El número 22 La mujer que corrió, mientras su marido está en un viaje de negocios, Tanji queda con tres mujeres a las afueras de Seúl, primero visita a dos amigas en sus casas y después se encuentra con casualidad a una vieja amiga en un cine, con ellas habla sobre el pasado, sus relaciones y escucha anécdotas de sus vidas. El número 21, queridos camaradas, un miembro del partido local abandonará su defensa de los valores del régimen para salvar a su hija, realiza un feroz retrato de la brutalidad del sistema soviético y como tras una huelga, se vuelve en contra de los obreros que siempre habían dicho defender. En el número 20, La Mujer del Espía, Yusaku es el director de una compañía de Kobe y está casado con Sakoto. En un viaje de Manchuria durante 1940, Yusaku descubre un terrible secreto nacional y decide hacerlo público. En el número 19, Summer of Soul, esta película que conecta el pasado y el presente a través de la música, en el transcurso de seis semanas, durante el verano de 1969, miles de personas asisten al Festival de Música de Harlem para celebrar la historia, la cultura, la música y la moda en negras. El número 18, Shiva Baby. Una estudiante de universitaria se encuentra con su exnovia y con el hombre que les paga los caprichos en un funeral judío al que asiste acompañada de sus padres. El número 17, La Asistente. Esta película retrata las rutina de un asistente de un poderoso ejecutivo de la industria del entretenimiento. En tan solo un día de su trabajo, la protagonista vive el abuso que durante tantos años han vivido las mujeres en puestos de oficina. El número 16, mares Paralelas. Dos mujeres, Yanis y Ana coinciden en una habitación de un hospital donde Ana luz. Las dos solteras y quedaron envasadas accidentalmente. Yanis no se arrepiente y Ana es una adolescente arrepentida y traumatizada. Las pocas palabras que se cruzan en esas dos horas crean un vínculo muy estrecho entre las dos. En el número 15 gente topo, retrata a un anciano halcón mete como infiltrado en una residencia de gente mayor. Su misión es comprobar que una de las internas está siendo bien tratada, pero ese objetivo pasa a segundo plano cuando empieza a ver las realidades en las que viven las personas de la tercera edad y se identifica con ellos, con sus historias, con su soledad y con sus pérdidas. Entre lo real y lo ficticio de esta película, retrata un mensaje importante sobre nuestra relación individual y colectiva con las personas mayores. Número 14. rigid Days Kang vive solo en una casa grande. A través de los ventanales, mira hacia los árboles golpeados por el viento y la lluvia. Siente un dolor extraño de origen desconocido que apenas puede soportar. Norm vive en un pequeño apartamento de Bangkok, donde prepara platos tradicionales de su pueblo natal. Cuando Kang se reúne con Non en un cuarto de hotel, ambos comparten su soledad. El número 13, Libertad. La familia Vidal decide reunirse en su casa de verano para pasar el último verano con la abuela de la familia que sufre Alzheimer avanzado. Pero todo cambia con Libertad, una joven rebelde y magnética que le enseña algún verano distinto a Nora, sintiéndose más libre que nunca. El número 12, Caballero Verde. El sobrino del rey Arturo se embarca en una búsqueda para enfrentar al Caballero Verde, un misterioso gigante, arriesgándose de él, emprende una aventura épica para mostrar su valentía ante su familia y su gente. Visualmente mágica es una película con un aire de cuento clásico. En el número 11 La Rueda de la Fortuna y la Fantasía, conocemos la historia de tres mujeres que trazan las trayectorias de sus elecciones y arrepentimientos, un triángulo amoroso inesperado y una trampa de seducción fallida y un encuentro que resulta en un buen entendimiento. En el número 10, Annette. Henry es un monologuista, Anne es una cantante con fama internacional. Ambos fueron una pareja feliz rodeada de glamour y con los ojos de todo el mundo. El nacimiento de su primera hija, Annette, una niña misteriosa con un destino excepcional que les cambiará la vida. En el número 9, Minari. Cuenta la experiencia de una familia surcoreana que llega a Estados Unidos, específicamente a Arkansas, en busca de su propio sueño americano, y se traslada a una zona rural para abrir una granja. Es una película llena de sensibilidad que captura las experiencias de aquellos inmigrantes que buscan mejores vidas en lugares a veces hostiles, y esas familias que están dispuestas a hacer lo que sea para asegurar el futuro de sus miembros más jóvenes el número 8, Kubadis Aida, la historia comienza en Bosnia julio de 1995, Aida trabaja de traductora para la ONU que intenta lidiar con el ejército serbio que invade el pueblo, pero su poder desaparece rápidamente, Aida lucha por el pueblo pero también por su familia, su familia está entre miles de personas que buscan refugio en los campos de la ONU, esta película ilustra con precisión los terrores y sufrimientos de una comunidad ante un ejército cruel. Número 7, Otra Ronda, Cuatro profesores de escuela secundaria se embarcan en un experimento sociológico en el que cada uno de ellos deberá mantener una cierta tasa de alcohol en su cuerpo todos los días, tomando cada día para alegrar a un amigo deprimido y demostrar de que de esa manera todo puede ser un poco mejor con alcohol. Número 6 Hermosa Venganza Se película de ahora el Oscar a mejor de una original, casi tiene un brillante futuro por delante hasta que un acontecimiento inesperado que en su carrera, Ahora Nan su lo que parece es inteligente, audaz y vive con una doble vida en la noche. Casi tiene la oportunidad de enmendar todo lo que no salió bien en su pasado y vengarse de los culpables. El número 5, No Land. Esta es una de las mejores películas del 2021. Una mujer que la perdió todo de siempre un viaje hacia el oeste. Fern ve cómo su vida su ciudad en la zona rural de Nevada se ven devastados por la recesión económica. Y ella decide explorar la vida fuera de una sociedad convencional. El número 4 Titán, un joven con una cara mayuga descubierto en un aeropuerto, dice llamarse Advin Legrand, un niño que desapareció hace 10 años, su padre Vincent lo lleva a casa, simultáneamente suena una serie de horribles asesinatos en la región. Número 3 El poder del perro, lector hacía a los hermanos Phil y George, Phil es elegante y cruel, mientras que George es impaciente y amable, cuando George se casa en secreto con una viuda del pueblo. Y lleva a cabo una guerra sádica e implacable usando a su hijo Peter como carnada. El número 2 Petite Mamón Nelly tiene 8 años y se cae a perder a su abuela, mientras ayuda a sus padres a vaciar la casa en la que ella creció. Explora con intriga el bosque que lo rodea, donde su mamá solía jugar de pequeña. Ahí Nelly conoce a otra niña de su edad y se hacen amigas. Esta es una de las mejores películas del año y una de las más aclamadas. El número 1 First Cow. Cuenta la historia de un cocinero contratado por una expedición de cazadores de pieles en el estado de Oregon en la década de 1820. Al mismo tiempo hablan de la vida de un misterioso inmigrante chino que huye los hombres que lo presiden, y de la creciente amistad entre ambos en un territorio hostil. Todo eso conforma esta gran película cargada de sensibilidad y esperanza, de un paso que conecta con el presente y con un sueño americano tanto luces como sombras. Gracias por ver este video de las 95 mejores películas de este 2021, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte ningún video nuevo. Compártelo y bye.